...se aprobó el proyecto de reforma... ...de la Suprema Corte de Justicia... ...en la legislatura provincial... ...35 votos a favor y uno en contra. El Senado finalmente dio el, hoy el aval... ...al proyecto para modificar... ...el funcionamiento interno... ...de la Suprema Corte de Justicia... ...como en algún momento lo había pedido... ...y reclamado el gobernador Rodolfo Suárez. Vemos que esta ley desde el Ejecutivo... ...es una ley que es infinitamente superadora... ...al actual esquema de funcionamiento... ...de la Suprema Corte de Justicia... ...que va a tener, traer mayor celeridad... Eh, y bueno iba a traer una justicia mejor que está todo ello enmarcado en los grandes cambios que vienen produciéndose a través a partir del año 2015 a estos tiempos que muestran los indicadores que estamos en una justicia en el funcionamiento de una justicia infinitamente superior a lo que era la justicia de hace algunos años en ese contexto bueno el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia eh, que hace en definitiva esta ley es eh, eliminar lo que se llama el forum shopping, que es la posibilidad de elegir el juez que la actual ley eh, que ha sido derogada ahora eh, permitía, se baja al presidente de la Suprema Corte de Justicia a cumplir con funciones de juez que antes hacía las veces de gerente del Poder Judicial porque no cumplía funciones de juez, no dictaba sentencias, salvo en casos excepcionales, se aclara por eh, ley, cuáles son las causas que van a ir al Pleno de la Corte para evitar suspicacias, o sea, aquellas causas que van a ser resueltas por los siete miembros del máximo tribunal. Y, por último, eh, se eliminan lo que se llaman las salas especiales. Esto es, ya no hay eh, especialidades en las salas, sino que cada causa que ingrese a la Suprema Corte de Justicia va a ser sorteada a través de lo que se llama un colegio de jueces. ¿Esto qué significa? Que de los siete jueces, del Superior Tribunal ingresa una causa, se van a sortear tres para que entiendan en ello bajo el concepto de que los jueces de corte son los jueces que deben entender sobre todo el derecho. ¿Funcionaron los poderes? ¿El Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer? que fue empujar, que se extravara se una discusión que no era de dos días, dos semanas, se venía discutiendo hace décadas, eh, que la Corte no estaba funcionando como debía estar, y esto se enmarca en una serie de cambios que viene, venimos haciendo hace siete años, que han mejorado el funcionamiento de lo penal, lo laboral, lo civil, el juicio por jurado y un montón de otros elementos que se veían complicados al momento de llegar a la Corte.